Mientras tanto, ¿estás pensando en renovar parte del guardarropa? Sí, ¿qué puedo comprar y hasta dónde me llega la plata? Eso te va a decir, puedes comprar claro. lo que tu bolsillo permita, porque la ropa de la nueva temporada llega con aumentos. Jeans, 5.000, 7.000, 10.000, si te vas un jean de marca mucho más, una campera, 20.000, económica. Si querés una campera de marca, 35.000 o más. Claro, pero en ese caso estarías hablando de productos que a lo mejor están entrando en liquidación. Claro, Ahora, ¿no? si ya estamos pensando en la temporada que viene, tenés que pensar que cualquier prenda está 20% más cara. Una recorrida por distintos comercios del microcentro mendocino, comprar ropa mucho más cara aquí en la provincia. ¿Ya están en liquidación? Sí, mira, tenemos eh, buzos en liquidaciones, camperas de abrigo en liquidaciones, poleras, pantalones... ¿La gente todo. lo lleva? Sí, está llevando más de invierno que de verano. ¿Y ¿Ya llegó la ropa de verano? Sí, ya llegó, se va a usar muchas cosas muy lindas, se está usando ahora. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Viene con aumento? Sí, el 15% está viniendo. ¿Cuánto podría llevarme un pullover, por ejemplo, en liquidación? En liquidación tiene de 2.800, de 2.000, 1.500. ¿Y una remera? Y una remera tiene de 2 por 2000 2 por 2500 Depende del modelo y la calidad, obviamente. Sí, algunas cosas las hemos puesto ya en liquidación: todo lo que es abrigo, tapados, camperas. Eso tenemos buenas liquidaciones: contado efectivo, con tarjeta también pueden hacerlo. ¿Y bueno, se la lleva? Sí, lleva, quiere aprovechar para guardar para otros años o todavía quedan días de frío, así que Mendoza nunca se sabe. ¿Y con respecto a la nueva temporada, ya llegó? Eh, va ingresando de a poco, pero sí, algunas prendas, lo que es eh, monos, que vienen mucho, eh, los blazers algún tipo de suéter todavía más livianos para primavera, verano, esos. ¿Y los precios cómo vienen con respecto a la temporada anterior? Y vienen un poco más altos. Estamos en etapa de liquidación, ¿cómo viene ese tema? En esta etapa sí, ya estamos en cambio de temporada en realidad. Está un poco llegando un poquito lo de media estación y ya guardamos lo, las camperitas, por ahí liquidación ya no queda tanto porque se lo vuelan. La gente sigue comprando, o sea, no, no hemos tenido que guardar porque se vende. Los aumentos de precio que han sido uno de los elementos que me han subido, justamente la indumentaria y el calzado, son los que me han subido en los últimos meses. ¿Cómo viene? Es a, a, abismal, en realidad es algo que sube constantemente, todos los días, como en todos lados. En realidad, así como sube el pan, sube la zapatilla permanentemente. Pero todas las marcas, las más económicas, hasta las más caras, digamos. O sea, es algo constante. Ya está terminando lo que es invierno, está entrando verano. Eh, tenemos mucho lo que está entrando crocs. Está entrando lo que es pantalones cortos, mallas, eh, mallas también para mujeres, eh, tenemos zapatía deportiva lo que es más para verano, eh, invierno nos está quedando poquitito. ¿Notas que han aumentado con eh, referencia digo, a la... Sí, un 15%, seguramente un 15%, entre un 15 y un 20 han aumentado todas las marcas. Eh, lamentablemente ha subido mucho, por ahí viene gente, se asusta con los precios y lo que más buscan son segundas marcas donde los precios están entre 15% mil eh, 15 o 20.000. Muchos pagan con el crédito de la casa, eso tiene un interés, nosotros no manejamos eso y la mayoría es con tarjeta, que con tarjeta bancaria hoy en día trabajamos tres cuotas sin interés.